Efectivamente, efectivamente. Ahí al final hay pequeños matices a nivel fisiológico que tenéis que conocer, a nivel de, de, de esos matices, ¿no? Y esta lesión eh, fisiológicamente hay este problema, por lo tanto hay que hacer un trabajo preventivo diferente. Esos son los matices que tiene el fútbol femenino y el fútbol masculino. Esa especificidad para poder trabajar, esa especificidad para tener que hacer protocolos, ¿vale? Que tendríamos aquí un, un altísimo debate, pero, pero por supuesto, y os invito si queréis a que podáis venir a. A verlo o a charlar, entonces, a partir de eso, trabajo de gimnasio. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Vale? nosotros lo que hacemos es siempre tenemos gimnasio, ¿vale? tenemos eh, lunes eh, miércoles, no, lunes miércoles, sí, lunes miércoles, tenemos lunes miércoles una horita antes de la sesión y ahí es donde realizamos todo ese trabajo. Tratamos de controlar por diferentes aspectos de la jugada, como es la mejoración o no, para saber en qué se va a estar, y por ejemplo la prepa, Blanca Romero, también tiene el artículo. Eh, fantástico sobre menstruación y deporte que, que lo podéis leer y, y leerla que es una una prepa fantástica fantástica y podéis aprender mucho y os invito que podáis venir a ver algún entrenamiento y que podáis también observarlo dedicamos todo ese tiempo pues con ejercicios más específicos con todo ese trabajo pues más reforzado y al final le damos muchísima importancia a todo el trabajo de fuerza que en otro momento a lo mejor pues no se ha dado y a nivel de corregir la postura, corregir todos esos apoyos, potenciar musculatura para diferentes apoyos que la rodilla al final tenga esa estabilidad, eliminar al máximo esa probabilidad, de por ejemplo, de, de lesión en este tema. Entonces esos son los matices, efectivamente, que sí que hay que controlar. A nivel, por ejemplo, ya veo juego, ¿no? que hablamos del juego, pero es diferente, yo al final golpeo y golpeo mucho. Golpeos, por ejemplo, no son tan largos, no, no me mejor, El fútbol femenino no te encuentra golpeos tan largos. ¿Qué te condiciona? La manera de jugar. Condiciona, por ejemplo, algún factor, como la defensa del lado débil, ¿no? Al final, situaciones que se reproducen en el juego masculino, es el lateral, la defensa, el lado débil me refiero al lado donde no está el balón, ¿vale? Va lateral izquierdo conduciendo y te gira totalmente a espalda del lateral contrario. Por lo tanto, la manera de bascular empieza es más rápida, los vuelos de balón son más rápidos y los despacio. Matices de juego que cambian esa, esa diferencia. Pero evidentemente hay que dedicarle un trabajo específico, bien estudiado, bien trabajado y que, y que bueno, yo no soy el Indicado para contar ahora, ni hoy es el día, pero otro día si no, comentamos o cuando quiera Más cositas, ¿no? Ir preguntando a Nalu, ¿vale? Yo ya me callo si luego no queréis ir preguntando Pero os invito a ella que al final son las protagonistas y, y de nuestro deporte y, de, y del fútbol de masculino femenino, futbolistas o eh, jugadores o jugadoras y, y que hable ella y que, y que despejeis dudas Y luego si queréis que sea más técnico, menos técnico, pues... Eh, en cuanto a fútbol, de cómo planificas tal, lo que queráis preguntar de la semana, de sesiones de vídeo, de no, del contenido, de fútbol, lo que queráis, y a ella os va a resolver lo que, lo que sea. ¿Cómo bueno, la pregunta, primero? ¿no? Yo quería preguntar eh, por esas dificultades que se están encerrando en un equipo y a una temporada pues es una, es una buena pregunta. Al final, tú cuando llegas no puedes entrar eh, como un elefante en una cacharrería y a, y a cambiar todo y a cambiar las cosas. Muchas veces hay circunstancias que desde el propio cuerpo técnico, cuando ya estás en el club, pues todo el club no se puede desmontar. También el club tiene que pensar como club y al final muchas veces el club dice, oye, no, pues el cuerpo técnico que estabais en el B pues no, no puede subir al completo, tenemos que repartirlo, dar a otras funciones. Ya estábamos desarrollando más funciones y hay gente todavía en mi cuerpo técnico que sigue desarrollando ese trabajo con el infantil y a la vez con nosotras. Ha cambiado mucho la realidad, pero tenemos que tratar de, de, de aplicar un poco coherencia. Ir viendo un poco la línea en la que estaba el equipo. Siempre cuando se cambia, traes energía nueva. Esas primeras semanas o esos primeros días son fáciles en el sentido de la predisposición de la gente, pero también te huele la gente. Nada más entrar, entras al vestuario y la gente te huele. Yo lo he vivido con jugadoras que ya me conocían, con jugadoras que han pasado y las ves que te están examinando mucho ese día, muchos esos días, muchas esas primeras sesiones y al final tienes que tratar de acertar, de identificar bien pues esos problemas y de sobre todo intentar ver qué ha pasado, qué no ha pasado, qué problemas ha podido haber y tratar de, con todo eso que ha pasado y ese camino que ya ha empezado a recorrer el equipo, ver el camino que tienes que recorrer y empezar a tomar decisiones tratando de salvar pues, todos esos problemas que había habido. Si sí, ha habido cosas muy evidentes que se han repetido. Joder, es que las jugadoras se quejan mucho de que... Me invento un suceso. Nunca se hace gimnasio. Dicen que hay que eso. Bueno, pues será inteligente a lo mejor introducir ese gimnasio. Oye, es que se están quejando que tácticamente no había ninguna información. Oye, que me estoy inventando. Me he entrado en anteriores, amiga de mí, es un técnico fantástico. Eh, no tienen vídeo. No tienen vídeo y no, no hay sesiones de vídeo, no nos corrigen. Bueno, pues tendré que preocuparme de dar más material audiovisual y, oye, más vídeo. Pues son pequeñas decisiones que hacen que esa jugadora que te empieza a hablar ese primer día y va viendo sensaciones, diga, hostia, vamos para adelante con este entrenador y ya está. Y eso te da más margen, ¿no? Yo siempre lo digo, es como un videojuego. No sé qué videojuego habéis jugado, el Crash Bandicoot, que tienes tus vidas. Pues el fútbol es igual. Tienes una barra de vida así y se va acabando. Cada día de la semana, cada día de entrenamiento y durante la temporada. Y eso es así. Ganar vidas es muy jodido. Perderlas es muy, muy fácil. Entonces, tenéis que ir acertando, no perder vidas, no entrar en guerras que nos corresponden, no perder energía, no gastar energía y a partir de ahí, pues ir tomando estas decisiones y ganando pequeñas vidas con esto. Oye, es que se quejan de... hostia, oye, es que esto faltado mételo. Es que tal, organízalo. Y entonces, tratas de ajustar tu manera poniendo ese foco que hemos dicho en lo que necesita el equipo. ¿Vale? ¿Más cosas? ¿Tú cuando entraste al club directamente entraste como entrenador de un senior o tanto llevabas primero fútbol base? Porque yo creo que, por ejemplo, a nivel, o sea, no sé a nivel femenino porque lo desconozco, pero a nivel masculino yo creo que un entrenador de fútbol base es muy difícil que dé un salto a categorías más senior y oye, debería empezar ya directamente en senior o debería empezar por fútbol base como luego yo he, entrenado, yo, he entrenado, yo he entrenado en todas las categorías, al final en, en chicos, empecé a entrenar Benjamín, he pasado por todas, creo que eso me ha enriquecido muchísimo por ver maneras de trabajar y al final todo es más parecido a lo que nos creemos. Creo que siempre hay que trabajar igual, independientemente del equipo, evidentemente hay matices, tú estás en competición, no puedes desviar el foco de la competición, cada semana te obliga a una cosa, estás en fútbol base y si no hay un rendimiento... Un objetivo competitivo y de resultado, tienes más margen de esa semana organizarla de otra manera y organizar a dos, tres semanas de vamos a meter este contenido. Aunque luego al día matices, pero puedes meter en tres semanas el contenido repartido. La competición te lo altera todo. Este Findex 442, vamos a meter esto. Este equipo es juego directo, trabajar segundas jugadas o trabajar eh, defensa de la espalda. Eso te lo te, te va condicionando el partido. ¿no? Creo que es importante pasar por todas para vivenciar precisamente eso. El trabajar sin esa presión, trabajar con esa presión, trabajar en un club en el que sea únicamente formativo, porque tu foco se va a ir a otras cosas que te van a ayudar cuando tengas el contexto competitivo, el contexto competitivo te va al foco a unos sitios que te van a ayudar en el fútbol base o para restar la importancia o dar la importancia a otras cosas, y, y creo que eso es lo que al final te va a hacer bien como entrenador. Y luego en clubes de competitivos, en clubes de, de competición, un modelo de competición, ganar, ganar. Es así de, de a veces triste porque decimos, joder, el trabajo es bueno pero no hemos ganado, el proceso no se valora, es verdad, tenemos que luchar siempre eh, con eso, pero es verdad que en élite estás para ganar y tienes que ganar. Yo he tenido suerte de manejar unos grupos fantásticos en cantera, he ganado mucho y parecía yo buenísimo y luego cuando hemos ganado mucho parecemos buenísimos y ahora que no hemos ganado tanto pues parecemos malísimos pero seguiremos ganando y, y lo haremos bien entonces eso siempre os va a pasar que no os vuelva locos tampoco, pero que todos los contextos os van a enriquecer, no, hay, no creo que haya bueno ni malo, creo que es diferente y, y válido todo Sí, sí, preguntadle a ella que habla mejor que yo y, y es más mejor que yo que le preguntéis Bueno, yo juego, yo juego fútbol desde, desde muy pequeña. De hecho, se me, se me dan creo que la mayoría de deportes. Lo, lo único malo era que, que en mi país no se tenía, no sé, no se tiene el apoyo para, para el fútbol y mucho menos hay fútbol profesional femenino. Desde, desde pequeña, mi primer, mi primer club fue con chicos a los nueve años, pero bueno, hay una edad en la que ya no puedes ir jugando con chicos. Y creo que después de los 13, 14 años empecé jugando con chicas y había muchísima diferencia para, para mí porque estar jugando con chicos y las chicas casi que, que no jugaban, aparte es, es, es un país bastante machista, que, que en esa época pues había muy pocas chicas jugando al fútbol. Y bueno, creo que, que me perdí, me perdí un poco, no sé, una buena formación en el fútbol de, de pequeña por lo mismo porque no tenía competitividad y, y, y bueno a los, a los 17 años me, me metieron a, a un club más o menos formal con, con entrenamientos y obviamente con, con muchísimas dificultades dos entrenamientos a la semana que, que no es mucho y bueno eh, mi, primera, mi primera convocatoria por, por comentarles un poco eh, fue a los 17 años tengo dos, dos convocatorias en la sub-20 y a los 19 pues fue mi primera convocatoria en selección absoluta. Y bueno, para mí era, era un sueño querer ser, ser, ser futbolista, pero no veía por dónde, o sea, no veía que, que en Guatemala tuviera la oportunidad y, y bueno, mis papás también un poco diciendo ¿a qué te vas a dedicar? tenés que estudiar si, si quieres jugar al fútbol y bueno, tuve que estudiar una carrera, no porque no me gustara, sino porque, porque sabía que el fútbol en ese momento para mí era un hobby. Sin embargo, pude compaginar mis entrenamientos con selección y los estudios y bueno, terminé, terminé mi carrera en cinco años y dije hasta aquí, le dije a mis papás que quería ser futbolista y, y tuve, tuve una oportunidad de ir al extranjero, la primera vez fue a Estados Unidos y, y dirán, bueno, como una guatemalteca que tal vez no se conoce que, que, el, que el fútbol en mi país pues sea, sea muy bueno, pero realmente yo entregué todas mis fuerzas a selección y dije en cada partido voy a entregar el, el 100%, voy a dar todo lo mejor y tal vez alguna persona pueda, pueda ver algo diferente en mí que mis compañeras y bueno me dieron oportunidad de estar entrenando en un equipo profesional en Estados Unidos y para mí fue, fue algo clave que, que cambió mi mentalidad, sobre todo porque me di cuenta que en otros países sí se puede vivir del fútbol, sí existe el fútbol femenino, sí puede ser profesional pero sabía también las dificultades en, en cuanto a mi, a mi formación. Eh, en Estados Unidos, pues ellas corrían muchísimo más que yo, tenían más fuerza, aunque yo pensaba que técnicamente era buena y posiblemente técnicamente era mejor que, que algunas de ellas, pero ellas me sobrepasaban en lo físico, en, en, bueno, en, en todo. Y regresé a mi país con, con una mentalidad distinta, pensando que tal vez no era ahí en donde tenía que estar, sino... Tenía que, que empezar un poco más abajo y se me dio la oportunidad de, de venir a España, que para mí era, era un sueño porque era muy aficionada del Real Madrid desde, desde muy pequeña. Y dije, bueno, España, España pues es la meca del fútbol, o no sé cómo, cómo se diría. Y, y un, un equipo de segunda división me dio la oportunidad y yo decía, yo pienso que tengo el nivel para jugar en primera, sin embargo, Sé que no tengo la formación que, que muchas jugadoras han tenido y, y dije, bueno, voy a, voy a sacrificarme, voy a dejar mi país porque me venía una temporada, era lo que más tiempo lejos de mi casa había estado, venía sola, venía con, con, con muchos miedos, al final dejas tu casa, tus comodidades y, y dije, bueno, voy a, voy a darle la oportunidad al fútbol y mi, mis papás económicamente pues me apoyaron porque en segunda no cobras nada básicamente y y bueno, creo que, que me esforcé muchísimo por hacer una, una buena temporada y, y eso hizo que el siguiente año estuviera, estuviera jugando en primera división, pero fue, fue un año bastante, bastante duro, sobre todo primero por estar lejos de mi familia, segundo porque yo pensaba que tenía el nivel de estar en primera, pero fui lo suficiente humilde y fui lo suficiente consciente de saber que necesitaba pasar por, por abajo como la pregunta que hacía el compañero, muchas veces necesitamos eh, pasar en diferentes categorías como para ir cogiendo un poco de experiencia y, y luego pues cuando te dio una oportunidad buena, estar, no sé, estar, estar preparado, eso, esa es la palabra, estar preparado y cuando tuve la oportunidad de hacer pruebas con el rayo, lo hice bastante bien, tenía, tenía miedo porque yo veía que todas eran muy buenas y yo dije a mí no me van a escoger porque aquí ya no, no, no me necesitan y, y bueno, con, con bastantes nervios, pero creo que al final la entrenadora me quitó esos miedos, habló, habló conmigo, me dio algunos consejos para que, para que no me sintiera con, con estrés, me, me escuchó lo, lo, lo que yo le, le tenía que decir acerca de cómo me sentía en esos momentos, porque bueno, aparte todos los equipos, bueno, en, en el primero que estuve que fue en segunda división, Tuve un problema porque no querían que, que me fuera del equipo y, bueno, al final intentaron un poco desestabilizarme emocionalmente para, para que me fuera mal en mis pruebas. Entonces, al final son, son, son cosas que, que te pasan y, y tienes que aprovechar las oportunidades. Yo de Guadalajara viajaba todos los días aquí, aquí a Madrid para, para venir a entrenar sin saber si me iban a, a echar de mi residencia porque mi, mi club se había peleado conmigo porque no querían que me fuera. Pero bueno, esa es, es parte de tus sueños, es, esas son cosas que, que muchas veces tenemos que pasar para, para valorar mejor las cosas. Y bueno, este es mi, mi cuarto año en primera división, eh, tercer año con contrato, pero primer año que me siento profesional. Y lo digo que me siento com, como profesional por, por el equipo de trabajo que tenemos en el club, por, la, no sé, por, por todo lo que nos dan, tanto físicamente como técnicamente… Bueno, ahora, ahora con Viti, pero realmente se, se nota el, el trabajo que hacen por sacar el máximo rendimiento de cada jugadora. Y como mencionó antes, me considero profesional a pesar de no eh, ganar miles, porque re, realmente es, sacan lo mejor de mí. Yo creo que, que no se trata de muchas veces de, de lo económico, sino se trata de lo que tú le quieres, le quieres dar al fútbol. Y en mi caso, pues como comentaba, yo vivo con con mis compañeras de piso, vivo sola, me tengo que preocupar prácticamente de, de todo y, y al final es eso, tener, tener la motivación, tener las ganas de, de llegar lejos y, y, y eso, el deporte me ha hecho una persona muy disciplinada y bueno, ahora pues también estoy estudiando, estoy estudiando un máster en línea y para contarles un poco cómo es mi día a día, pues empiezo en las mañanas como vitil, vitil le decimos a Víctor eh, hacemos gimnasio dos veces a la semana pero para mí no siento muchas veces que no es suficiente, o sea, no es lo que yo necesito pero también eso entra en, en, en lo que yo quiero o sea, en, si yo quiero estar al 100% le voy a dar más y voy a entrenar más, entonces casi todo, todas las mañanas voy a entrenar voy a hacer gimnasio, trabajo los músculos que por lo general no trabajamos que es el tren superior, la zona la zona abdominal, la zona media y bueno ya regreso, regreso a mi casa me preparo la comida y estoy haciendo el máster en línea entonces más o menos hago 3, 4 horas de, de estudio y, y ya a veces hago siesta, a veces no dependiendo como voy de tiempo y, y me voy a entrenar las dos o dos horas y media o tres cuando cuando hay vídeo y eso, eso es básicamente mi día a día y como, le, como les digo, muchas veces el, el profesional no se trata de un contrato, sino que el profesional es, es que, cómo te sientes, es los recursos que tienes, em, emplearlos de la mejor manera. Y bueno, yo decidí eh, hacer un cambio también mental y, y decir lo que, lo que estoy haciendo hasta ahora no me vale, no es suficiente para, para poder sobresalir y para poder dar el máximo y… Y en eso, en eso estoy trabajando ahora, en, en intentar dar lo mejor día a día y valorar el, el camino tan largo que, que he tenido que hacer para llegar a donde estoy. Y bueno, el sacrificio que hice, dejar, dejar mi país, dejar a mi familia, pues es bastante difícil. Pero al final, eh, si somos pacientes y hacemos las cosas bien, vamos a tener las oportunidades que, que nos merecemos. Eso es un poco de, de mi vida. Y si alguien quiere preguntar algo... No sé. Eh, a nivel de referentes en el fútbol, por ejemplo, eh, ¿tú en quién te fijas? ¿Lo dices ahora mismo o...? Sí, o sea, Benino hay, hay una jugadora que, que me gusta muchísimo por, por, por sus movimientos por la técnica que tiene que es Claudia Sorrosa y bueno en, en chicos me gusta mucho Luca Modric porque creo que es un jugador bastante completo que tanto a nivel ofensivo como defensivo tiene, tiene muchísima creatividad muchísimos sacrificios se, se le ve apoyando a los compañeros creo que es un líder sin hablar mucho y, y bueno es, es un jugador que admiro mucho mi pregunta es que con el contrato que tienes, ¿se han de ello ya o a la que trabajas en el caso de deporte, futuros deportes? ¿Es que si no vas la opción o saber no. cuándo trabajaban? Bueno, en el caso de nuestro club, pues hay, hay jugadoras que, que están todavía en el colegio, ¿no? estudiando, hay unas que, que trabajan, en mi caso pues puedo dedicarme al, al 100% al, al fútbol sin tener que trabajar y bueno más más, más que todo el, el estudio es porque me abre mucho la mente me desenfoca un poco del fútbol a veces estamos como muy enfocados en una cosa y necesitamos un aire y eso es lo que lo que intento hacer pero afortunadamente sí puedo dedicarme ahora mismo a, a, al fútbol eh, ¿qué cosa ves? Eh, igual Pues a, a primera división masculina se utilizan muchas veces y toman referencia y a primera división femenina tampoco hemos tenemos aquí con el este, seca a lo mejor empezamos eh, a de tensiometría entonces por pues, si habéis usado algo de esto o, o qué cosas usáis que no lo hagan en fútbol masculino y ahí, pues. bueno en en este club para, para hacer una comparación, el club que estaba el año pasado no, no tenía los recursos ni la tecnología y posiblemente la falta de conocimiento, pero ahora mismo en, en este club, porque tengo que hablar bien, no, eh, tienen, tienen, los, tienen, tienen los recursos, creo que la gente está muy preparada, como mencionó Viti, eh, Blanca es, es una persona bastante preparada que… Que, bueno, adapta todo también a, a que somos mujeres y utilizamos el GPS y bueno, ya la planificación pues habrá un poco un poco más dítico con hacer los kilómetros eh, diferente día, por qué eso eh, si es, sí lo, sí lo hacemos, o sea si sí, sí lo utilizamos y bueno también, también en los partidos y creo que es, es bastante importante utilizar estos datos porque muchas veces el entrenador no puede ver todas las cosas, no puede ver a todas las jugadoras y y estos datos te ayudan muchísimo para saber el, el rendimiento individual de, de las jugadoras. ¿Alguna cosa que utilicen con vosotras que no se con los niños? Yo creo que prácticamente eh, tratamos de, de emplear los mismos recursos y también sobre todo adaptados a la situación. Como ya decía, ella se dedica totalmente, a ella le podríamos exigir... Imaginaos, ¿no? Si todas fuesen en su dedicación, oye, Analu, por la mañana vamos a hacer sesión de gimnasio, recuperación, vais a hacer aquí esto, esto, esto, esto. Ella dice que lo hace por su cuenta. Hay otras que también trabajan, otras que sí trabajan, otras que estudian, otras que tal, que también ellas lo hacen. En lugar de a lo mejor por la mañana que ya puede tener libre, pues organiza para hacerlo por la tarde. O sea que al final, la que quiere y la que quiere ser profesional puede serlo. Que evidentemente te cueste más porque es cuadrar esa hora libre que tienes, es otra cosa. A nivel de herramientas, pues utilizamos el. Eh, GPS y, y luego, pues un montón de, de mediciones de cara pues, a estar en eh, constante estudio de, de diferentes fuerza. parámetros. La fuerza también no la ve mucho en, en el gimnasio, que son mediciones que, que se hacen, no sé, cada, posiblemente cada dos meses. Eso es, eh, la, la push band, es de la pushband, desde todo ese tipo de tecnología más eh, plataforma de salto, todo eso lo podemos eh, eh, utilizar y con el fin de al final ir tomando pues, diferentes. Mediciones de test sencillos del CMJ, de bueno, eh, variando para sacar toda la información que podemos, sin y teniendo en cuenta siempre la dedicación que tienen y la disponibilidad que tenemos de ellas. Entonces, nosotros utilizamos mucho pues la eh, en, por el grupo de, de WhatsApp siempre se les comparte por la mañana un wellness, el test wellness, para saber qué tal han descansado, qué tal están de, de ánimo, qué tal están de, de fatiga, dolor muscular y demás, para saber ya un poco orientar. Oye. ...nos dice Blanca por la mañana siempre... ...que se lo comparan a 7 de la mañana... ...oye, eh, fijaos que... Eh, ...están en un 5... las tenemos poco recuperación... ...oye, están en un 7, perfecto... ...a tirar todo lo que se pueda... ...oye, esta jugadora, fijaos que... ...ha descansado peor y demás... ...igual que la percepción subjetiva... ...pues entreno... ...para saber un poco la carga que han percibido... ...o cómo lo han percibido... ...no puedes molestarles mucho, tampoco... O sea, ...al final es un equilibrio... ...todo lo que le des, todo lo que trates de usar... ...todo lo que trates de emplear... ...siempre está bien y te va a dar calidad, pero tienes que pensar que también estás tratando de exigirle a la jugadora entonces, hay que ser lógicos y hay que aplicar eh, la coherencia no puedo querer hacerles test de no sé qué, de tal, de tal, que es enriquecedor a nivel eh, condicional para mejorar mil cosas a nivel de rendimiento es la, es la leche, pero si tengo que citarles una hora antes todos los días pues eso que hice ella ahora de sus tres horas de estudio, pues a lo mejor un día sí se lo podemos pedir a lo mejor otro día sí se lo... Pero todos los días les está quitando bastante tienen las niñas que tenemos en el colegio, que hay niñas en el colegio que también son internacionales. No, es que voy ahora con la sub-17 dos semanas. Pues esa niña luego para estudiar, menudo problema, como para que encima tú luego te pongas. No, es que hay que hacer el, los, el CMJ medición de tal, eh, medir los pliegues, ¿no? Que también tenemos eh, medición de, de, de los pliegues. Eh, oye, pues lo vamos a hacer todas las semanas. Joder, pues todas las semanas supondría citarles todas las semanas, pues a lo mejor puedes hacer tres mediciones durante el año, cuatro mediciones. Vale, más o menos aplicar la lógica para dar mucha calidad, mucha profesionalidad, pero respetar el contexto. Es decir, nuestro foco nos indica qué podemos o no podemos. Ahí está también la clave, porque quemas a la gente. Quemas a la gente 100%. Por 100%. Son muchos entrenos, muchas sesiones, muchas horas y puedes quemar a, a la plantilla. Y eso también es importantísimo. Eh, tu, a la hora de preparar, pues, preparar Para preparar la semana a nivel de contenidos, pues al final hay matices, ¿no? Tú al final tienes que ver pues cómo vas a contrarrestar o cómo no. Tú evidentemente tienes matizado pues una manera de jugar y unos eh, comportamientos más generales. Luego hay situaciones más específicas. Al final, ¿qué te vas a encontrar? Eh, situaciones, te vas a encontrar dos puntas, pues no es lo mismo. No se va a comportar seguramente tu línea igual cuando hay dos puntas que cuando hay un punta. No se va a comportar tu línea de medios cuando tienes una igualdad dentro o no. Entonces, tratas de orientar el trabajo a rival dando los matices en las sesiones de entrenamiento ¿metemos sesiones de vídeo? ¿cómo metemos las sesiones de vídeo? pues depende de la semana porque ha habido semanas que hemos jugado entre semana y no hemos tenido posibilidad de meterlo, ha habido semanas en las que ves que las cabezas quizá no están para asimilar tanto. entonces lo metes menos, es ir jugando a intentar adivinar el no dar demasiada información porque luego la información, fijaos el vídeo que os he puesto ¿no? os pues pongo ese vídeo y alguien habrá visto y habrá dicho joder eso yo no lo he visto, joder eso yo no lo he visto Joder, eso no lo he visto. Y aquí, que más o menos, sí lo vemos bien. Ahora, nosotras, bueno, tenemos el proyector que lo había traído, que es fantástico, que se lo saca al presi. si tenéis la suerte de apretar siempre al club para que os ponga recursos, a hacerlo Y, y me, tenemos un proyector fantástico, lo ponemos en el gimnasio. Entonces se ve a la perfección muy grande, ¿vale? Pero a lo mejor, y cuando estaba en el B, no lo tenía. Me lo han comprado cuando me han puesto en el primer equipo. En el B me dijeron que no, ¿qué hacía? Pues sala de vídeo. ¿La sala de vídeo cómo era? Con una tele. ¿La tele se veía peor? Pues sí, era más pequeña. Entonces, ya tienes un matiz. Ahora, si quieres ponerlo fuera, pues tengo el, el otro proyector mío... ...que se cuesta, no cuesta 600 como este, cuesta 50 euros... ...que suena como la cafetera Nespresso que me hago el café por la mañana. Entonces dices, pues es una limitación y se ve pequeño, se ve mal... ...sonando ahí dices, bueno, pues es lo que tenemos. Entonces, del vídeo con calidad, la gente puede no enterarse. Imaginaos de un vídeo sin calidad y vais vosotros pensando... ...que el contenido de Rival va a quedar claro porque tú pongas una sesión de media hora. Ojo, la atención reducida también te va a perder. La calidad, si es estético, si no es estético, me parece muy importante a mí para dar esa información, utilizar algo visual. También compartimos, pues el, ellas siempre tienen acceso, si lo quiere, la que quiere, lo puede pedir, oye, eh, cortes de, de rival, lo tenemos, tenemos fase defensiva, fase ofensiva, resumen de rival, lo tenemos para que ellas nos lo pidan. Intentamos que, que no freírlas mucho, es un poco opcional, es decir, que deja, intentamos que sea claro durante la semana, para que no, ellas si lo quieren lo tienen, nosotros lo tenemos, entonces simplemente es enviarle el enlace, ya está, compartir el partido de después, hay jugadoras que te lo piden, jugadoras que no, lo que ellas necesiten, pero sí, sobre todo matizar durante la semana, no volverte loco, a ver, salvo que sea un plan espe muy específico que requiera una atención especial, hay gente, oye, me meten laterales por dentro y hacen, cuidado ese ajuste, quién va a perseguir, quién no, pero si no hay un ajuste muy concreto, que es situaciones de igualdad, situaciones de superioridad, eh eso lo puedes meter en tareas más generales y a la vez ir introduciendo más contenido, ¿vale? <risa> Sí, compromiso. Creo que eso es lo normal, ¿no? Lo, lo que todos, la mayoría de cuerpos técnicos a dar es, es compromiso. Creo que lo, lo más importante para mí es que individualmente el cuerpo técnico te, te saque lo, lo mejor, individualmente el máximo rendimiento, porque al final cada jugadora tiene, en nuestro caso, distintas eh, limitaciones en cuanto, no sé, en cuanto a tiempo, en cuanto, no sé, a a diferentes factores y creo que lo, lo más importante es que puedan sacar sacar lo mejor de ti a nivel físico a nivel emocional que que te tengan motivado siempre como la pregunta de, del compañero que decía cómo planifica los entrenamientos creo que es que ha de ser una tarea de muchísimo trabajo porque como jugador si tú estás entrenando toda la semana sabes que tienes que ser más defensivo una semana o más ofensivo si al final te repiten los ejercicios y vuelves a hacer lo mismo y sabes que el lunes vas a hacer esto, nosotras por ejemplo sabemos que el lunes hacemos gimnasio, el, el miércoles tenemos gimnasio, tenemos vídeos y, y al final si no hay una variación tanto en el gimnasio, en los entrenamientos de campo, en, en las charlas también, que, que muchas veces si repites lo mismo pues al final pierdes un poco de credibilidad y, y bueno eso, eso que que pueda reinventarte cada semana, que puedan reinventarse los cuerpos técnicos cada semana, dando, dando lo mejor y que no sean... para mí es importante eso. Antes, antes has hablado de tu día a día como turista como profesional, y nos hablabas de bueno, los entrenos, de eh, la sacantera del mar de línea. Eh, quería preguntar, virtualmente o comparando con mis compañeras, eh, ¿cómo lo compaginas a tiempo a nivel social o si lo tienes bueno básicamente eh, sí, sí, sí sí tenemos tenemos los días martes libres pero bueno ya, ya depende de cada uno por ejemplo yo el martes igual voy al gimnasio si tengo que hacer recuperación o quiero trabajar o fuerza, lo, lo que sea lo, bueno, también lo digo porque en el, en el cuerpo técnico tenemos varias personas por suerte y bueno también puedo pedirle trabajo a alguien de, de sesión y que sepa más o menos la, la carga que puedo hacer ese día y como vida social también creo que es importante sa salir un poco de, de tu día a día, estar, est estar feliz, disfrutar de la vida si no disfrutas al final que vas a estar amargado entrenando, vas a estar amargado estudiando, creo que se necesita un balance, balance para todo a nivel, a nivel psicológico, a nivel, a nivel emocional y, y bueno, los fines de semana que siempre son los partidos, pues viajamos los sábados, tenemos a veces los sábados libres, que no te voy a decir que vamos a salir de noche, pero sí puedes hacer muchísimas cosas más para, para salirte un poco de, de eso. Es difícil, ¿no? Bueno, al menos en, en nuestro caso creo que, que es un poco más, más complicado porque por ejemplo a nivel a nivel personal yo si quisiera tener una familia pienso que dejaría el fútbol entonces la mayoría de, de, de jugadoras lo lo hacemos un poco más tarde que bueno que los chicos 16 17 ya son ya son padres para nosotras pues eso es un, un poco más difícil bueno caso caso Neymar caso Neymar quiero decir que que algunos son padres muy jóvenes Eh, Económicamente, ¿no? lo que comentábamos, pues eso limita todo, ¿no? Al final, si... y ellas al final tienen que dejar de competir. Entonces, es una situación más compleja ahí que habría que entrar, que bueno, ya están intentando hacer pues, o convenios o situaciones eh, para llegar a acuerdos y poder eh, quedarse también embarazadas sin que les afecte pues deportivamente. Aunque bueno, pues la situación, evidentemente, tiene sus complicaciones por el hecho de, de formas parte de una plantilla, que perder a una, pues si pierdes a todas. Es pues una situación compleja, pero sobre todo a nivel económico lo que, lo que se refería, yo creo que Analu es eso, ¿no? que al final eh, compaginarlo es imposible. Si tú tienes ganas mucho dinero con tu profesión te puedes permitir eh, el tener todo lo mejor y toda esa educación y todo ese cuidado sin problema, pero llega un punto que si tienes que elegir no puedes estar dedicándote al fútbol 24 horas, que cuidar a un niño ganando el dinero que ganas. Eh, bueno, pues ahí está la dificultad. En lo económico y en cómo está a día de hoy, pues... Si sí, es verdad que es un tema complicado y que bueno ya están eh, trabajando en vistas de, de poder solucionarlo y poder dar esa, esa posibilidad a las, a las jugadoras. Ahí está ahí está la clave yo creo de, de gestionar esas situaciones al final tú te vas a ver situaciones en las que tienes que transmitir esa tranquilidad y al final estamos jugando con generar emociones y con transmitir emociones entonces es muy importante yo a nivel personal pues me gusta mucho observar comportamientos, observar lo que transmitimos, observar eh, conductas que nos puedan ir dando pistas de diferentes actitudes o no para identificar a lo mejor estados de ánimo o no y luego ser muy consciente de que nosotros como entrenadores, vosotros como entrenadores, entrenadoras, preparadoras físicos, vais a llegar a una situación en la que pierdes un domingo, estás jodido y el lunes ya hay que entrenar. Entonces tú ya el lunes, aunque el lunes no metas todo el contenido, ni charla de rival o vídeo propio. ...no lo meto y lo voy enviando durante la semana... ...a modo individual o matices... ...o en las tareas de entrenamiento... ...yo he visto un vídeo pero... ...y ya a Nalu le refuerzo... ...oye, cuando te metas por dentro... ...¿qué es lo que yo identifique en el vídeo?... ...tengo que llegar ese lunes y trabajar... ...entonces el grupo en el momento que perciba debilidad... ...perciba frustración... ...lo ve, ¿no?... ...entonces al final... Eh, ...es muy importante controlar esas emociones... ...cómo reaccionamos a los problemas... ...cómo reaccionamos a esa derrota... ...y sobre todo saber que como entrenador... No para el fútbol, ganes o pierdas, tú ganas el domingo y también te apetece, joder, hoy ganamos, vámonos a cenar, ¿no? Con Andrés que siempre lo hablamos, vámonos por ahí, genial, pero a descargar partidos a un sitio con wifi que hay que descargar el siguiente rival, ir haciendo la carpeta, las alineaciones y ya esta noche hay que verse uno porque si no, no llegas, no te da tiempo. Y más cuando no eres profesional que te digas que a lo mejor tienes toda la mañana. Tienes también, yo di clase en la Federación Madrileña, entonces, hostia, mañana tengo curso. ¿Qué hago? Pues tendré que intentar Por la noche verme dos partidos Por la mañana me veo el otro Y hago la sesión Y termino la sesión después Entonces no tienes que parar Y es muy importante el control de las emociones ¿Yo como lo veo? Pues al final Saber gestionar somos personas Y hablamos de fútbol, hablamos de táctica pero, pero somos personas Yo intento tratar al grupo pues como me gustaría que me tratasen a mí Y a la hora de, por ejemplo, gestionar eh, Ponerte más serio, ponerte más duro No ponerte más duro Pues tienes que que saber un poco y conocer en qué ambiente tú estás más cómodo, en qué gestión estás más cómodo y en qué crees tú. ¿no? Yo, por ejemplo, a la hora de enfadarte, ¿no? pues, pues todos nos frustran ciertas cosas, pero bueno, el enfado cuando es una reacción pues no tiene efecto para mí. Al final, por ejemplo, el enfado tiene que ser una herramienta. ¿no? Yo creo que cuando tú te enfadas muchas veces es elegido o muchas veces es te controlas no enfadarte porque tiene que ser una herramienta. Si yo todos los días me voy a enfadar porque perdemos, me voy a enfadar porque no sé qué, me voy a enfadar cuando ya me he enfadado en las 300 sesiones, me he enfadado, ya 70, voy por las 70 e y llevo 60 enfados, pues ya no funciona. Entonces, es ir dando ese equilibrio y lo que decían algo de, de reinventarse y de dar algo diferente. Tienes que saber cuando el grupo, hostia, hoy tenemos que tomar una actitud diferente. Hostia, hoy hay que meter esta tarea que, que les gusta mucho y les va a sorprender. Hoy hay que meter esto porque creo que va a desconectar el grupo. Hoy voy a meter esto porque va a ser positivo por esto otro. Entonces, tienes que ir dando matices para ir saliéndote de la rutina ir conduciendo al equipo a, a partir de, de llevarte palos importantes y, y jodidos claro, que, que es pues perder, ¿no? nos pasó este fin de semana, perdimos en Sevilla pues, pues veníamos con una cara y un panorama de la hostia, pero bueno ¿qué hacemos? pues a trabajar y la sesión de ayer hablamos claro, oye, hay que solucionar esto esto, esto, vamos a tirar por este camino el camino es para allá, es recto y hay que tirar y hay que sacar de dentro pues, ese esfuerzo que, que tenemos que hacer, y por mi parte seguir trabajando tanto como he trabajado siempre, para que cuando acabe todo no puedo decir, no trabajé suficiente. No, no, no, yo hice todo. Ahora ya yo ya saco mil errores y saco dos mil cosas. Como empiezo a pensar en todos los errores que he tenido, las decisiones ya las voy a tomar mal. Tengo que eso, ir guardándolo, no, lo, no olvidándolo, que es diferente. Lo guardo, lo apunto, lo tengo y a partir de ahí crezco ya como profesional. Y estoy deseando también cumplir el objetivo y que llegue el día en verano para coger... Y, y tener 24 horas durante una semana para sentarme y empezar a, a revisar y planificar y mejorar. Y esa es un poco la solución ¿vale? que, que hablábamos. Eh, Analu, ¿sí, no? Es sí, interesante cómo la afrontan ella ah, bueno, ¿no? ¿también? sí, a nivel... O... A, lo que nos acaba de pasar el fin de semana, y bueno, nos, te, nos va a pasar muchísimas veces perder un partido, como jugadora es muy difícil llegar al lunes a entrenar, o sea, yo casi siempre soy bastante, bastante negativa los lunes porque digo, bueno, pude haber hecho esto mejor, pudimos haber hecho esto mejor, necesitábamos ganar, y, y si el ambiente es un mal ambiente en, en el entrenamiento, si el cuerpo técnico no sabe manejar nuestras frustraciones un lunes, al final te, te desmotivas y no, no, no, no vuelves a trabajar bien, no tienes credibilidad en lo que hacen y y bueno, en mi caso pues el, el día de ayer que entrenamos, me saqué todo en el entrenamiento, volví volví un poco a enchufarme en, en el camino de lo que quiere el, el entrenador, pero está está muy lo más importante es el entrenador, que, que él intente revertir tu, tu situación, tu frustración hablándolo y haciendo haciendo un entrenamiento pues pues bueno, y que te motive. Si no es un poco el tema de la crees que hay diferencias en cuanto a la profesión? Tiene, tiene sus matices. Tiene, tiene, yo intento al final, es diferente, pero somos pues en el día a día tenemos unas maneras de, de comportarnos o no. Y al final pues en un equipo yo destaco el que las cosas en un masculino se hablan mucho más y se, se expone todo mucho más. ¿no? Al final eso es lo que ocurre muchas veces y puede haber un problema, que surja una discusión muy grande en un entrenamiento se acabe resolviendo. En femenino quizás es más difícil acercarnos y que se hablen ese tipo de problemas, entonces eso genera que a lo mejor un problema no lo percibas pero esté ahí, entonces quizás estar más atento a ciertas cosas que al final los chicos pues en otro momento cuando he entrenado pues hasta eh, ha habido ahí un conflicto entrenando, ha habido que parar eh, hasta aquí, sujetar al otro, sujetar a tal y se acabó, aquí a lo mejor cambia es diferente, la manera de afrontar esa frustración puede cambiar. Es lo que yo un poco he visto como, como entrenador. Pero no deja de ser lo mismo. Tienes que ir observando reacciones, comportamientos, observar al grupo, conocer a la persona y, y estar abierto pues, a hablar, a que hablen contigo, a que compartan contigo, como yo lo pienso. ¿eh? Que cualquier jugadora se pueda acercar a transmitirme cualquier problema y, y tratar de enfocarlo. Igual, yo no voy a enfocar un problema de una falta de respeto diferente por ser masculino o ser femenino. Simplemente, pues sí, a lo mejor la manera de observarlo la manera de percibirlo puede cambiar por la manera de poder expresarlo como grupo, pero deja, siguen siendo los mismos problemas, que este no lo defiende, o que este tal, o que este cual mil problemas del día a día que os encontraréis eh, ¿Cuántas entrenadoras eh, primera segunda hay? ¿Y por qué crees que hay? Porque al final, vamos, yo lo que veo es que prácticamente Sí, yo creo que al final eh, en primera pues está Irene y está, y está María en, en, el, en el Betis, que son dos profesionales fantásticas y, y yo con Irene precisamente pues, al ser de aquí de Madrid tengo una, una relación fantástica y, y creo que es simplemente porque quizá ha habido menos, quizá ha habido menos formación, quizá eh, no se han, empezado a, se han empezado a formar más ahora y es más habitual verlo, por, por desgracia, no que al final eh, debería ser más habitual igual que el arbitraje pues, en fútbol masculino eh, se trata de de, de, de de repente progresa alguna, algo que antes parecía que no pero yo no creo que la solución sea que femenino chicas, masculino, chicos para mí, yo creo que como va a crecer el femenino es que las chicas tengan toda la posibilidad de salir a masculino que los chicos tengan toda la posibilidad de entrar en femenino y que al final se acabe creando ese fútbol del que hablaba antes, es fútbol masculino o es fútbol femenino es fútbol, entonces a partir de que es fútbol pues tratar de quien esté mejor preparado, quien se lo haya ganado, quien esté cualificado, que esté ahí. Entonces yo creo que es una cuestión de evolución, de normalizarse la situación, de oye, este entrenador es una entrenadora fantástica, que, que entrena a este equipo, ¿no? que, que lo hay, sin duda.